la cuadra les digo padrino ya me toca mi hora De queso a mis barrios Santa Catarina donde yo crecí fue pues, donde me vieron el crecer poco a poco empecé a ver que para que tener amigos si solo existe la envidia mira porquería he logrado miles de Loca, loca, me llegó la hora, con toda mi flota, solo quiero el vivir mi vida, mira que se me antoja un churro de mota, bien locota, los porcos me paran, porque tengo finta de malandro, cuando estoy con mi pato mejor ni se paran. Cuídame, se le envía Solo camino por las noches Entre callejones Con mi clica, puros los pelones Borras, ya no te podrás sí. ir. Ya no te podrás ir. Y no te podrás ir, carnal. Va, Ella te espera. familiares y carnales, y porque te lo llevaste, si ¿Sí sabías que me hacía tanta falta, ahora ah, es la vida, quien me maltrata, luego Ta -ta. todo lo que me ha pasado en la vida, sé que no tengo tanto apoyo de la gente, pero mira todo lo que he logrado, sin ayuda de nadie, tengo miles Presentar mi barrio, todo México entero. Gracias porque estoy cumpliendo, cumpliendo mi sueño.